Estamos desarrollando una jornada de análisis técnico en donde podamos recuperar las experiencias buenas prácticas lecciones aprendidas del proceso del barrio san francisco para aportar a las políticas públicas a los próximos proyectos que se están desarrollando en el país esta jornada de hoy me parece muy importante porque el proyecto podría decirse que está como en una etapa final eh, se hablan a nivel internacional a... La literatura nos dice que las familias tienen que ser acompañadas de 3 a 5 años, entonces mesas como esta, trabajo como esto, nos recuerdan qué es lo que está pendiente y en qué tenemos que poner énfasis, como para finalizar con broche de oro para que esta familia de aquí a 10, 15 años podamos ver que sus hijos realmente tengan una vida mejor y haya eh, sucedido el cambio que propusimos con este proyecto. Realmente este taller ¿verdad? es muy importante y aprovecho para felicitar también a Hábitat para la humanidad porque después de cada construcción de una obra tan importante, así urbanística, como lo fue el barrio San Francisco para mil familias, realmente se requiere al final de toda obra de este tamaño hacer una parada y analizar un poco todas las buenas prácticas que se hicieron, qué cosas nos salieron bien, hacer un análisis profundo de todas las áreas, de todo lo que se trabajó, ya sea en la parte de construcción, en la parte social, para poder sacar unas conclusiones y para que sirvan de motivo y de ejemplo para futuros proyectos, de tal manera que no se cometan los mismos errores.